Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Hoy he abierto el vlog por la tarde, o sea, son las 5 y media Y bueno, es que hoy, adivinar que hemos hecho lo mismo que todos los días Hemos vuelto a la playa esta, bueno, no es la misma, pero bueno, ahora les enseño Mira, hemos estado en esa playa durante todo el día, hemos comido allí uno, unos bocadillos Y bueno, pues el camino para llegar a esta playa, pues es... El mismo, o sea, la playa que hemos estado todos los días que venimos con el autobús, pues vale, está como por esta montaña, pues por detrás de la montaña está esa playa. Entonces lo que hemos hecho es cruzar la montaña y llegamos a esta ahí, esta playa. Entonces hemos estado aquí todo el día y para no he blogueado porque bueno, pues ya aburre mostraros todos los días lo mismo, la misma playa, pues aburre ya. Pero bueno, ya espero que mañana vayamos ya a una playa diferente. Ahora estamos en un chiringuito que vamos a tomar unos refrescos antes de volver a subir la montaña, que hace un calor que no veas. Y bueno, mañana es nuestro último día en folegando, Después de eso nos vamos a Santorini y ya es la última isla. O sea, en una semana ya vamos a irnos a España. O sea, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, aquí nos vamos a quedar. Cambias, tengo de piña. Mirad, creo que todavía nos ha enseñado muy bien esta terraza. Mirad la vistas que tenemos: la iglesia esa. Y los Bueno, nos hemos arreglado, como siempre, por las noches, y vamos a dar ahora un paseito y así tomar un heladito y ya está, y nos vamos a dormir. Y bueno, yo antes quiero lavar la ropa porque es que mirar, llevamos todo este mes sin lavadora, entonces lo que estamos haciendo es lavar las cosas en la ducha. Entonces, yo lavo una vez en cada isla, o sea, cuando ya queda poco para irnos, lavo toda la ropa que he usado. Y ya la meto bien en la maletita, bien ordenadita y todo. Entonces pues quiero hacer eso ahora, antes de ir a dormir. Pero bueno, ahora vamos a dar aquí un pasadito. Está todo muy oscuro en esta plaza, no sé si ya habréis visto algo, pero bueno. Vamos a tomar un helado ahora. Vamos a ver qué nos encontramos. vamos paseando por aquí. Tenemos que comprar una postal, porque no sé si os lo he dicho alguna vez. Pero bueno, mi tutora del colegio... Pues me mandó su dirección para que le mandase una postal de cada isla. Entonces, pues le estamos mandando así tenemos que, que ir por la postal de esta de Folegandro. Un helado de leche de cabra. Está muy, muy bueno. Sabe como muy dulce. La leche merengada. Pero al final. Espérate, no, espérate. Se deja el rebustillo ese a. Um, Queso es de cabra. Bueno, estamos dando un paso por el pueblo porque. Amigos y amigas. Hemos perdido el bus Bueno, no lo hemos perdido Nosotros hemos llegado puntuales Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, volvemos a estar aquí en el autobús no, no sé si me habéis escuchado lo de antes porque se cortó Pero bueno, estamos aquí en el autobús Y que lo que pasó fue Que habíamos llegado Nos creíamos que el bus salía a otra hora ¿Vale? Entonces, pues llegamos un poco tarde Dos minutos Dos minutos tarde Por dos minutos, lo vimos salía día, ¿qué sí? Sí, pero bueno, ahora estamos en este. Bueno, mira estamos aquí esperando, buscando qué playa vamos. mira este es el puerto. Mirad el fondo, qué bonito. Bueno, hoy nos han traído este pan tan rico. Ensalada griega. La comida estaba muy buena y la moussaka también estaba bastante rica. Así que yo estoy probando siempre todas las musacas de aquí de Grecia. Y esta pues la verdad es que tiene un buen puesto en el top. Bueno, hemos venido a esta playita que está aquí, al lado del puerto y es muy bonita porque aquí se puede bucear genial o sea, hay un montón de rocas entonces los peces se van escondiendo y hay un montón de peces de colorines o sea, Mirad, aquí están buceando y poniendo piedras porque es muy difícil con todas las rocas para salir Uy, Cuidado que tengo el móvil aquí ¿sabes? Una piedra gran, bastante grande, tío. ¿sí? Nos volvemos a casa porque vamos ha caído, entonces hemos parado a comprar algo así porque también teníamos mucha hambre. Hemos comido un poco de bocadillo y eso, ahí en una playita así, pero nada, hemos estado a cinco minutos y ahora hemos vuelto aquí al autobús. Que nos vamos a casa. Mamá, ¿quieres enseñar tu herida? Bueno, vamos a mandar las postales a la seña, a ver. A ver si llega. Eh. Suerte, postal. Mirad, la 2 de Avellana. ¿Qué? Bueno, ya estamos en casita, bueno, en el hotel, nuestra casa. Y ya mañana nos vamos de esta isla de Pueblo Así que pues me despido de este vlog por ahora. Eh... Sí, nos vemos en el vlog de mañana Si os ha gustado Tenéis sueño, ¿no? Por cierto, hoy es la noche de San Juan Y estoy viendo Los posts de la gente de allí, de Finlandia Porque allí en Finlandia se celebra San Juan O sea, a tope Yo creo que después de la Navidad está la fiesta más top del año Así que pues nada Pues estoy viéndolas Y pues me gustaría estar ahí. Pero bueno, aquí también lo estamos pasando muy bien Así que eso, pues nada Nos vemos en el vlog de mañana Chao.